Señores, estamos aquí de forma exclusiva para Telenor y Los Osobrosos, con un comunicador, eh, talento de muchos años, de uno de los programas más vistos en la República Dominicana, eh, de una familia de comunicadores y comediantes, también eh, director de... De, de muchas películas exitosas, el señor Roberto Ángel Salcedo. ¿Cómo te sientes aquí en San Francisco, Roberto? Bueno, siempre es un gusto venir aquí a San Francisco. Tengo grandes amigos, estamos en el marco de una serie de visitas a nivel nacional, eh, en el marco de la campaña. Eh, un saludo al público que nos sintoniza en este momento y le agradezco a mi querido amigo de tantos años, Franklin Romero, nuestro candidato a senador, por la acogida que nos ha dado en esta mañana y desarrollar una serie de actividades en torno a la campaña electoral ¿Cómo tú has recibido el cariño de las personas del partido PRM? Eh, ¿Cómo tú ves eh, el público cuando te ve a ti? Bueno, desde la perspectiva de, la, de los dirigentes y de la militancia del Partido Revolucionario Moderno, evidentemente hay, hay mucha alegría, hay mucha satisfacción eh, ver cómo nueva gente se va sumando, eso va fortaleciendo no solamente en el caso nuestro, sino de otras figuras también que han han decidido dar el paso y apoyar las aspiraciones de Luis Abinader y los demás candidatos del cambio. De modo que me siento muy complacido por ver cómo se han desarrollado estas primeras semanas de trabajo en torno a la campaña eh, y la dirigencia también, que me han recibido con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto, y, e igualmente yo me he integrado de la mejor manera, siendo un soldado más en este proceso de construcción del cambio. Sabemos que tú eres un experto en cine porque eres director... Y ya un gobierno de Luis Abinader, ¿cuáles aportes tú harías y si también tendrías un aporte eh, en la parte de cine, junto con un gobierno de ¿Lo ha analizado? No, esa parte, esa parte no la hemos visto. Evidentemente eh, hay un compromiso que se ha establecido con los candidatos que están corriendo en este proceso electoral para el mantenimiento de la ley. Eh, creo que es importante, se ha desarrollado a lo largo de estos años... Eh, la apertura de una industria, eh, eso se puede seguir fortaleciendo, Luis es un hombre comprometido con la generación de empleos, con la capacidad que podamos tener para que la inversión extranjera pueda venir al país y creo que a través también de la industria nuestra eso puede ser posible, que grandes casas productoras con los incentivos que hay en el país puedan seguir viendo a la República Dominicana y se siga profundizando la característica nuestra de ser el mejor destino fílmico del Caribe. Eso y en otras, en otras áreas creo que se seguirá desarrollando. Hay un plan eh, concebido de parte del Gabinete Presidencial eh, tendente al relanzamiento económico en la República Dominicana, donde ese y otros sectores jugarían un rol fundamental. Tu padre es un militante político de larga data. ¿Por qué no lo, lo vemos sumado eh, en esta etapa? ¿O él pre prefiere quedarse eh, lejos de la política en, en esta campaña? perdón? Bueno, él... Bueno, como bien saben, eh, don Roberto agotó un proceso dilatado como miembro del Partido de la Liberación Dominicana por el espacio de 23 años. Eh, apenas hace unos meses renunció a esa condición, renunció también a la posición en el gobierno dominicano. Y bueno, me imagino que conforme pasen los días, eh, ya él en materia política dará todas las informaciones y declaraciones pertinentes sobre eh, los pasos a seguir. Eh, esa parte debemos dejársela reservada a don Roberto, que es un hombre de amplia experiencia en materia política. Tú eres joven, y eso es bueno que lo, la juventud se in, integra a la política. ¿Cómo tú ves esta nueva ola de jóvenes diputados, senadores, eh, personas jóvenes que están trabajando en la política por un cambio? Mire, eh, es importante. Vemos en todos los partidos la integración de la juventud. Eh, es fundamental. Yo creo que se abre... Con este proceso del 5 de julio se abre un nuevo ciclo en la política dominicana, la inserción de figuras de distintos ámbitos que participan e, y se postulan a distintos cargos de elección popular creo que es importante. De modo que nos queda es seguir motivando a que los jóvenes formen parte de este proceso. La República Dominicana tiene que relanzarse, hemos estado eh, siendo impactados por esta pandemia, ha afectado no solamente la salud del pueblo dominicano sino la economía. De modo que vamos a entrar en una etapa de de relanzamiento, de reconversión de todas las cosas que eh, debemos desarrollar en materia económica, en materia social, y creo que la juventud juega un rol fundamental, porque de cara a este próximo proceso y de cara al nuevo gobierno, eh, las ideas, las propuestas, el empoderamiento que pueda tener la juventud será esencial para nosotros lograr eh, esta, este restablecimiento en las actividades comerciales y económicas del país. ¿Es la que va a determinar todas las elecciones? Eh, bueno, hay más de un 40% de nuestro padrón electoral está compuesto por gente joven. Eh, hay un porcentaje adicional que lo, lo componen los primeros votantes. O sea que creo que el rol en este proceso será determinante para la elección presidencial y los demás niveles de elección. Hablamos de los senadores y los diputados. De modo que la juventud dominicana está llamada a jugar un rol protagónico en este proceso. Ya para último, Roberto, tú eres un buen entrevistador, ha entrevistado personas desde Chespirito, muchas personalidades. ¿Te gustaría hacerle una entrevista, así como sucedió con Santiago Matías y Gonzalo Castillo, a Gonzalo, de decirle algunas cosas que tal vez tengas una inquietud diferente? Bueno, habría que esperar ya que pase la, la, la elección presidencial, evidentemente con Luis de presidente habría que ver si él va a conceder una entrevista. Eh, ese escenario no lo eh, no se ha contemplado, vamos a ver qué pasa. Si ¿Se hace el acercamiento lo hace? Bueno, eh, en el rol de entrevistador, eh, con mucho gusto. En este momento no hay, no hay tiempo ni, ni posibilidad, eso no se descarta en el futuro, por la labor de entrevistador que, que tengo en los programas. Eh, pero ahora nuestra concentración está en estos 27 días de campaña, de cara al compromiso del 5 de julio, eh, que la gente entienda y comprenda la importancia de este proceso, de hacer un proceso exitoso, de hacer un proceso eh, que le dé legitimidad a las nuevas autoridades que habrán de asumir a partir del 16 de agosto. Y estamos seguros y convencidos que eh, será Luis Abinadera la presidencia de la República, en eh, la senaduría de la provincia Duarte, Franklin Romero, y los candidatos a diputados del cambio tienen la favorabilidad en estos momentos de la sociedad dominicana. ¿Por, Por, qué? Perdón, Robert, ¿Por qué Luis sí? no porque Luis Luis concentra, no, no, Luis concentra en este momento todo el espíritu de unidad que promueve Luis creo que lo más importante en coyunturas como esta si usted se pone a ver eh, todas las sociedades en su conjunto han estado trabajando unificadas en torno al combate del COVID-19, menos en República Dominicana el liderazgo político no se logró consensuar eh, para la articulación de políticas tendentes a, a, la, a la mitigación o al, o al freno de la, de, de la pandemia entonces Luis Abinader concita no solamente el interés de la sociedad dominicana en este momento en esta coyuntura sino también que es el que hace el llamado de unidad nacional para que todos los sectores puedan integrarse y creo que es lo más propicio en este momento y ponerse del lado del lado del pueblo dominicano en un momento de tanta dificultad como esta creo que es lo más importante por eso Luis, por eso sus propuestas son las que más han estado conectando con el favor del pueblo eh, por eso su candidatura sobrepasa el 50% y si todo sigue desarrollándose como hasta ahora, que no debe variar debe ganar el próximo 5 de julio de manera contundente en la primera vuelta electoral Dices que pasa el 50% porque ustedes tienen la, las encuestas en marcha Claro el... que sí, hay muchas, muchas encuestas de trabajo en distintos puntos del país se han desarrollado, encuestas nacionales encuestas eh, locales, provinciales y en todas se certifica lo que ya es un, un sentimiento que se ha anidado en el corazón del pueblo dominicano, que es el deseo de cambio y de transformación de la sociedad dominicana. Gracias Roberto Ángel, bienvenido a San Francisco de Macorís. Un gusto, gracias por recibirnos eh, eh, y un saludo cariñoso a todos los que sintonizan su programa, esperando siempre regresar aquí a San Francisco y, y a la provincia de Duarte y más los jóvenes. Pero siempre regresar es una buena idea. Eh, tengo como le dije al principio Grandes amigos aquí Y cultivar esas amistades y tener encuentro con ustedes eh, Llena mucho el alma De modo que muchas gracias Gracias Roberto